En esta parte del videotutorial explicaremos la tercera parte de cómo utilizar Google Meet, que sería cómo crear clases grabadas o videotutoriales en el sistema de Google Meet. Bien, pues nos venimos a Google Meet dentro de las aplicaciones que tenemos en Google, vamos al Meet y le vamos a indicar que nos queremos iniciar o reunir en la reunión. Podemos ponerle un título, si no, no ponemos nada. Nos vamos a unir. Podemos quitar la, la cámara o dejarla si queremos que aparezca nuestra imagen, además en la durante la grabación de esta clase y me voy a unir. Les recuerdo que como no me voy a conectar con nadie, no le voy a dar este enlace de la videoconferencia a nadie así que puedo obviarlo previamente habré dejado abierto todo lo que voy a explicar en esta sesión de la clase para no perder tiempo abriendo programas abriendo páginas web o abriendo powerpoint lo tengo ya todo abierto en mi ordenador solamente pasaré de una cosa a otra utilizando al tabulador bien para grabarlo, en, el, en los botones estos que hay en la parte inferior derecha, ahí está la opción de grabar la reunión. Puedo configurar el audio y el, y el sonido para tener la garantía que se está oyendo bien. Y esto de cambiar el diseño es como quiero que aparezca. Eh, la imagen que se va a grabar en este esta primera pues aparecerá mi imagen en pequeñito y aquí lo que voy a compartir en la pantalla o lo dejo como automático y ya lo hará él como, como desee bien lo que vamos a hacer es darle al botón de presentar ahora y le voy a decir que quiero eh, compartir toda la pantalla si es toda la pantalla, por donde yo vaya navegando, por donde yo me vaya moviendo la pantalla y lo que vaya mostrando, eso es lo que se va grabando. Si yo le indico que quiero una ventana concreta, solamente se va a grabar específicamente la que tengo abierta. De manera que si yo solamente quiero compartir el navegador, pues clicaría esta. Si quiero compartir... Do, el, la, pan, la ventana del Word clicaría esta de aquí yo en mi caso voy a compartir toda la pantalla de forma que selecciono esta, que es la única y compartir ahora que se está compartiendo ya que se está compartiendo voy a decir que quiero grabar la reunión le doy aquí un aceptar y me voy a ir Fijaros que aparecerá ahí el botón de grabando, ya se está grabando, botón... le doy a... al tabulador para irme al PowerPoint, y aquí empezaría mi exposición. Ya puedo estar explicando mi PowerPoint, eh, todas las opciones, lo que yo quiero explicar por aquí, todas las diapositivas, ¿de acuerdo? Si en un momento dado quiero explicar algo de... Eh, el navegador, pues con el tabulador, me vuelvo aquí y voy a explicar, por ejemplo, la página web de la ULL. Vengo al navegador y explico algo pues de por aquí. ¿vale? Puedo volver a el PowerPoint y seguir explicando. Cuando he terminado de explicar la clase, le digo que quiero dejar de compartir... De manera que vuelvo al Meet. Perdón, vuelvo aquí al Meet. Y le doy a detener la grabación. Detengo la grabación. Y eh, en cuestión de un minuto o dos minutos recibiré un mail donde indica que ahí está... Eh, indicándome que el vídeo ya está disponible en Drive de forma que tengo un enlace para acceder a este vídeo y por tanto ya podré saber cómo enlazarlo dentro del aula virtual que vamos a ver en el siguiente vídeo